Luis Enrique Guren es médico y experto de protección, eh, hizo eh, un máster eh, en Acción Humanitaria Internacional y también posee el diploma de posgrado en Estudios Estratégicos de Seguridad y Defensa, eh, es director de la Unidad de Políticas, Investigación e Información de Protección Internacional en Bruselas, co-director del diploma de posgrado en Protección Integral de Defensores de Derechos Humanos y activistas Sociales a la Universidad Pórum de la Vida de Sevilla, eh, Yo he trabajado pues, como y consultor para varias ONGs, Agencias de Naciones Unidas, etc. Eh, actualmente, entre todas las funciones, está eh, trabajando en un proyecto eh, relacionado con el desarrollo de un marco teórico sobre la protección de la población desplazada interna en conflictos armados. Eh, bueno, como, como veis, y además por el tema que, que va a abordar él, es una cosa la... Especialmente adecuada para ella eh, para ello, el tema de la, la protección de los activistas en materia de derechos humanos es un tema en general desconocido para la gente y yo creo que, que es un tema que había que, que tocar precisamente en este curso. Como habéis oído por la presentación, no soy, no, no, no, no soy dentro de la esfera legal o del marco legal. Soy médico, no nada que ver esto no es con los aquí. Simplemente quiero decir que nosotros, nosotros trabajamos el tema de protección de defensores de, defensores de derechos humanos en general. ...y hemos hecho un foco dentro del trabajo general... ...sobre personas que trabajan por derechos... Eh, ...LGTBI... ...en general... ¿no? Pero tampoco soy un especialista a fondo en el tema... ...pero sí desde luego hemos trabajado y trabajamos... ...y trabajaremos... lastimosamente porque... ...porque siguen bajo muchísima presión y represión... ...en la protección... ...cuando hablamos de protección no hablamos de protección legal tampoco... ...estamos hablando de protección operacional... ...de la vida... ...de las amenazas... ...de cuando se intenta secuestrar o atacar... a vida en general a activistas que, que, que trabajan por derechos humanos en general en el caso que nos ocupa, es un tema mucho más específico por razones que vamos a comentar ahora. Y vamos a hacer un pequeño recorrido, insisto, porque creo que para hablar de protección hay que hablar también del concepto de defensa de derechos humanos. Y vamos a entrar un poquito a eso nada más, para ver dónde nos situamos. ¿no? Y nos situamos con, bueno, el título ya lo tenéis aquí, el, el activismo contra la discriminación por razón sexual. ¿no? O sea, nos vamos a centrar en la protección de quienes definen el derecho a la diversidad sexual en contextos hostiles. Claro, hay mucha gente que trabaja por la diversidad sexual y no tiene ninguna presión, excepto presiones sociales, culturales, a veces políticas, pero hablamos de contextos hostiles. Es decir, donde lastimosamente, y David tiene experiencia sobre esto lastimosamente también, donde se asesina a personas por defender estos derechos. Es en ese punto en que vamos a movernos. Pues hablamos de activistas y saltamos de activistas al concepto de defensores y defensoras.